Tengo que estar con cara enojado. Borja, trajimos esta mochila con un par de juguetes porque hoy día vamos a probar dos neumáticos distintos para ver si es que los que voy a empezar a probar ahora hacen lo que dicen que hacen. Que se supone que tienen un compuesto que gira más rápido pero también dicen que duran más. Así que sin más preámbulos, estos son los neumáticos. Ba, ba, bam. Son, me los pasó el Álvaro, son los Continental Deutsche Technik Der Kaiser Der Kaiser Der Kaiser ¿A Der Kaiser De ¿Cómo? ¿Cómo? Der Kaiser <risa> Se llaman Der Kaiser O así se dice en alemán, no sé Der Kaiser Y tiene ese compuesto que se llama Black Chili Que está como ultra guardada la fórmula porque aparentemente son bacanes Este es son otro eso, claro. Vamos a probar los dos neumáticos Pero antes vamos a hacer un test con los que yo tengo que son los Schwalp Ya ni se nota ¿eh? Son los Schwalb, me van a tener que creer. Este es un Hans Dampf, compuesto naranjo, super gravity, está todo borrado. Y les queda bastante poca vía, así que están rodando bastante. Oh, cachate, bueno. igual. Esto este es un tema que está pasando con los Schwalb, que no me gusta nada. Volé una caluga al medio de cuajo. Esto, por lo que me han dicho, debería ser garantía. Y sobre todo si te pasa lo que es más común, que es que, que se te salgan las calugas de los costados. En fin, vamos a inflar este neumático y este que es un Magic Mary, mismas características desde atrás, a la misma presión, vamos a hacer una baja acá en el San Cristóbal, vamos a hacer tres intentos, vamos a sacar la distancia promedio, teniendo la distancia promedio... Vamos a desmontar los neumáticos con los tubulares, traje el bombín para poder montar toda esta cosa todo el taller acá Andamos con líquido tubular con la tapa asegurada con obviamente una cámara Vamos a montar los nuevos neumáticos, le vamos a poner la misma presión, vamos a hacer la misma línea Trae intentos más, distancia promedio, vamos a ver si llegamos más lejos o más cerca Y eso nos va a decir que también rueda el neumático sobre la durabilidad Y las sensaciones del neumático, al final del día los vamos a estar andando un poco más, pero el Andrés Jorquiera me peló el cable con estos neumáticos por primera vez y me ha pelado tanto el cable que ya me tenía cansado tuve que hablar con Álvaro y decirle, vamos probar estos neumáticos vamos a hacer 28 26 adelante ahí está ya, tenemos 28 PCI, 26 PCI. hicimos una prueba, que ahí es donde está el palito la clave para esto es que tengo que hacer la bajada ¿Cómo se dice? La idea de esto es hacer las tres bajadas de cada neumático lo más consistentes posible, así que no voy a pedalear, no voy a bombear, no voy a rechazar. Y ojalá que caigamos tres veces en el mismo lugar para estar más o menos seguro de que lo que estamos haciendo está bien. Ya, este es el primer test con los Schwab que ya he usado un tiempo: 28 veces ahí atrás, 26 adelante. El trasero está algo gastado, pero es lo que tenemos. Me voy a tirar justo desde aquí, sin pedalear, sin bombear, sin nada. ¡Voy! Más que antes, ¿dónde mismo? Sí, Onda, aquí está bastante, aquí estás ahora. Ya, igual para largo el largo del salto es poca la diferencia. Germán, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a cambiar los neumáticos de la pólvora. Esta es la parte del video donde espero no encontrarme una sorpresa. Oh. Onda, no monta. Oh. No, garril. no va mala. Bueno, ese es todo el líquido que me queda. No es nada. Ya tenemos uno. Ah, y otro detalle. Ah, Esto se supone que pasen, pesan como un kilo. Según lo que me dijo el Álvaro. ¿Sí? Esos pesan un kilo 200 cada uno casi. Así que la bici va a quedar como 300, 400 gramos más liviana. ¿Cómo? Oye, tengo un llantazo brutal. Cáchate. Oh, no, bueno, mi amigo. Oh. Quedan más ajustados oh. que los otros. ¿Cuál es la gracia de Black Chili? Es un compuesto que dice... Agarrar igual de bien, rodar bien y durar más. O sea, te promete todo. Te promete todo, así te que promete que el oro. Es el oro. neumático perfecto. Se te, puede. te promete oro. Promete tanto que cuesta creerlo, así que... Oh, Esta maestra su la verdad. Oh, no lo vamos a poder no. montar, cabrón. ¿Puedes darle la técnica que le enseñaste al loquito? ¿O no sí, también. ya lo, la he repasado como tres veces. Ah, ¿Cuál técnica? Eso sí, ¿este sonido? Significa, significa que está muy apretado y el, el bombín lo va a inflar al toque Mira, te apostaría incluso que está tan, tan apretado que lo puedo inflar sin el tanque. Cacho. No, maldición no también. Oh. Ah, el llantazo, Ahí está. ¿eh? Lentazo. Mierda, oh. el llantazo No. Dale, dale ahí. Está. Oh, este está pésimo, ¿no? Se desinfló entero de una tanque sálvanos, puedo tan precioso sí. no, ah, está montado un fiasco, güey es que debería estar el líquido igual acá no, no eso, eso es el secundario el líquido no te va a tapar uno y yo y vaya a perder demasiado, tienes que tratar, de que ir el neumático que calzado Oh, por el otro lado se también. perdió todo Si, sí, acá ¿Cómo estuvo tan fácil y ahora tan difícil? Ah, mi llantazo está saboteando todo Ya, vamos a volver cuando tengamos el neumático montado Porque esto está muy <risa> látero El llantazo nos saboteó ¿Dónde está el weón? Nos saboteó todo el plan Pero ahora metimos una cámara que por suerte tenía el tebo Aro 26 Para meterle la presión suficiente al neumático Para que monte por los dos lados de la llanta Incluyendo el llantazo Ahora lo vamos a montar solamente por este lado, que no, no tiene ni, ni un llantazo, creo, no. <risa> y vamos a tratar de que vuelva a inflar el tubular, el delantero no nos debería dar problema porque creo que en la de rueda delantera no hay llantazo, pero este neumático ya nos ha hecho respirar un poco, si no, tienen que haber visto la, las caras de frustración de Teo, ahí está, se aprieta a morir, lo cual es bueno, pero para montarlo es más agotador. Me gusta que los neumáticos queden bien ajustados Es segunda vez que hago esto en el cerro Juan, y las dos veces lo pasé mal, la otra vez fue cambiando caleta neumático neumáticos con el test de los neumáticos de los Maxis Ah, en el Durano En el Durano, haciendo los bolsos Muchas gracias Teo, por prestarme una cámara limpia Y ahora ponemos la válvula que está en mi casco Esta, pepa es muy, esta, esta válvula es muy acuática Juan. Vamos a tener tanta fe con este arreglo Que le vamos a poner la pepa, le vamos a poner el líquido y vamos a arriesgar a quedarnos sin el líquido tubular Sin mesura, dijo Borja Oh, esto partimos diciendo que iba a ser una pésima idea, así que no me puedo quejar de nada. Solo fue la realidad. ¿O oh, que entró suavecito? El látex ya lubrica toda la situación. ¡Oh! Aunque funcione. Dale, dale, dale, dale. Vamos. Coche. Ahí está. Bien, Joder, bien lo que ¿Qué será? A ver, Germán, tu cara es felicidad. <risa> oh, Al fin, loco. Bien, cabrón primer neumático, vamos al segundo <risa> hay una excavadora dando cubo vamos que se puede conche tu madre puta veo esa máquina ya y digo bueno ojalá estuviera haciendo pistas ¿no? acá que no se las pista en San los cabros locales acá palean para vamos hasta eh... no, no. que no suene clic no voy a parar de hacer esto. así de fascinera sin llantas. <risa> <risa> viene para acá está llegando acá no, no. no me estoy pegando vamos oh, grabando en San Boy, yo está llegando la escabra bien subiendo o sea, es es la, la mini, mini, eh. es tu mini yo creo que va a subir acá está como arreglando la pasada buena está arreglando el cortado Ya vamos, José. un trabajador preocupado por el deporte que pasó por aquí con su máquina destruyó la tarima pero a la vuelta con nosotros la arregló le queda impecable. ¿Qué opinan, chiquillo? ¿Estás <risas> bacán, bueno. quedó impecable que opinan chiquillos la raja bacán como quedó que acuática muchas gracias señor hacemos la misma maniobra antes cabrón ya estamos con los neumáticos recién instalamos eh, 28 psi 26 psi mismas condiciones de antes de aquí mismo sin pedalear se sienten distintos pero sentí que volé lo mismo volé lo mismo ¿no? Volaste menos ¡Meno! No. Eh, impresiones, Primera impresiones, volamos menos Aquí caíste varias veces y aquí caíste ahora Sabéis que mi celular se debe estar friendo ahí arriba bon? Ya se frió una vez Se apagó de nuevo Ojalá que sea esa último haya quedado grabado Si no tenemos la referencia de la GoPro Voy oh, Me fui un poquito para el lado bien sí, claro. Bacán. ¿Volaste ¿Lo, más? Mismo volaste, lo mismo que la última sí, el otro. Ah, bueno, no más, tipo. vamos por otro para corroborar corroborar tercer intento uh. mientras más se pega se les pega la, el polvo más giran <risa> Más adelante, más adelante. y eso fue más adelante que cualquier otro si, sí, este fue el último que te tiraste tu marca está muy buena bueno? y este fue la, el primero ya la, la. mira, sabéis qué? Eh, no es fácil bueno. trata de no bombear trata de no rechazar trata de no hacer nada pero como que todos los resultados incluso entre el mismo neumático han sido muy inconsistentes yo diría que giran parecido bueno. Ahora el Hans Dampf estaba más gastado que la cresta. Sí, puta, si el otro estaba gastado y este está nuevo, ¿giran igual? Debería girar más, en teoría. Claro. Ahora quiero ver cómo se comporta, ya me, me, me cansé de recopilar datos. ¿Tienen algún amigo este falto de neumático? La verdad es que no, güey. ¿No? Ya. Están todos bien de más acá. Están buenos para cambiar neumáticos los cabros, güey? No creo que Rock Garden vaya a ser muy hostil hoy día. que pata y todos los neumáticos se enrielaron wow, wow. hubo oh, un cambio y no extraño mi neumático antiguo ¡Borjita vení me está pegando el neumático en la cabeza El terreno yo sé que está suelto Estas bases están agarrando bien Bien. ¿Qué tal? Sí. Somos tanta quilla, weón. No sabría decirte si aceleran más, pero cuando la ladeáis ahí se. Como que se agarra bien? Se, se siente que se pega al piso un poco. Uy, oh, me levantó una piedra el neuma. Oh, que está emocionado esto. Estoy tieso.